Bienvenidos al track record de RuPaul Drag Race All-Star 3 Episodio 5 Antes de empezar con mi lista me gustaría comentar que la pasarela me dejó algo decepcionado y es la segunda vez que sucede de forma consecutiva pero hablando del capítulo, siento que le faltó glamour y siento que le faltó mucha ferocidad. Pero, ¿qué se puede esperar si la selección de reinas no incluye a las mejores costureras o diseñadoras de moda? Aquí sí que extrañé la vibra setentera de Torgy Tor o el peculiar punto de vista de Milk. También extrañé el hecho que tuvieran que hacer dos looks en lugar de tres. Y por último extraño que en el reto del bowl ya no utilicen materiales poco comunes como el de billetes en la temporada 3, el de caramelos en la temporada 4 o el de hojas de libros en la temporada 8. Ahora sí, este es mi top de las 4 cosas más sobresalientes de Pop Art Ball. Y recuerden, I spoil love. Número 4, las criadas. Luego de mucho misterio, al fin comienza a revelarse el enigma de las criadas. Según RuPaul, Chad Michaels y Alaska, tuvieron la tarea de seleccionar 3 de las 5 eliminadas a la pasarela. Esto nos trae muchas preguntas. ¿Por qué son nada más 3? ¿Quiénes son? y qué es lo que van a hacer, de acuerdo con la fanaticada Aya y Chichi estarán de vuelta y esto lo deducen por los tatuajes en los brazos y el color de su piel. Se piensa también que Morgan McMichaels es la tercera integrante de este grupo y esta posibilidad está sembrando pánico porque nos hace dudar si los rumores son ciertos y los minutos de vende la crema están contados. En cuanto a lo que van a hacer para regresar al programa, al parecer será una especie de tributo o parodia de las Spice Girls. Esto se intuye porque Emma Button alias Baby Spice será la próxima juez invitada pero sobre todo porque pudimos ver al top 5 de All-Star 3 entradas en los personajes. ¿Será que tendrán que enfrentarse en un mano a mano con otro grupo de reinas que incluya a las tres eliminadas junto a la muy valiosa ayuda de las dos reinas coronadas Chap Michaels y Alaska? Número 3, Bebe Sahara Bennett. Ok, lo voy a decir, sigo sin entender qué hace Bebe en la competencia, no soy su fan Tal vez lo fui en su temporada, pero su participación en All-Stars todavía me pesa. ¿Me gustó su foto pop art? ¿Me gustó su lata Campbell? Admito que sí se reconocía su estilo, pero no se me hizo muy chistosa. ¿Me gustó su look setentero? No. El cabello se me hizo muy al estilo Diana Rose, que es algo que ya le habíamos visto antes. Y esa repetición no me gustó. El vestido en comparación con los demás fue probablemente el más elaborado, pero no estoy muy seguro de que fuera muy setentero, salvo por las lentejuelas. Me gustó su lynchis, mm -mm. fue prácticamente otra vez una repetición de lo que ya habíamos visto con su Diana Ross, pero admito que su presencia escénica y la elegancia de sus movimientos impone. Y si tengo que elegir entre lo que hizo Bebe y lo que hizo Trixie, me quedo con Bebe. Las perradas que le hizo a Aya se me hicieron memorables. Primero Bebe no reconoció que ella no hubiera terminado su vestido si no fuera por la ayuda de Aya. Pero el momento más memorable vino a la hora de la deliberación porque no la dejó hablar. Es obvio que ella no iba a eliminar a Shangela, yo creo que nadie se hubiera atrevido. Pero la pobrecita Aya lloraba y la otra prácticamente le dio a entender con su actitud. No te voy a escuchar, ya te vas. Acéptalo. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! Número 2, el pleito Kenny Daben por contra Ben de la creen. Con la eliminación de Chichi las reinas comienzan a sentir la presión sobre el siguiente orden de las eliminaciones. Bane les hace saber a sus compañeras los criterios que pretende usar en caso de seguir ganando. Según ella va a utilizar el lado izquierdo de su cerebro y basar su opinión de acuerdo a los historiales o track records de sus compañeras y no solo en el desempeño del reto. Obviamente esto es un error porque las reinas pueden usar sus estrategias en su contra como ya le sucedió a Morgan McMichaels pero lo que más me llamó la atención fue que Doña Coña, alias Kennedy Davenport la mandó a callar en su cara y con toda la amargura que la caracteriza le dijo que dejara de llorar y que se pusiera a jugar el juego Kennedy es el ejemplo perfecto del dicho genio y figura hasta la sepultura Número 1, Aja. Este capítulo fue de Aya a pesar de haber sido la reina eliminada. Primero la amé por tener los huevos de cuestionar la presencia de Bebe Sahara Benet en la competencia, sobre todo juzgando por su desempeño. Sin embargo, Aya fue la única que ayudó a Bebe después de que ella confesó que no sabía cómo coser. Aya también ganó el mini reto con un retrato que espero se convierta en icónico. Hasta este momento del episodio todo apuntaba bien para Aya, pero desgraciadamente hemos llegado a la parte de la carrera donde el más mínimo error te puede llevar a la eliminación. Pareciera que Michelle Visage no ha entendido del todo la nueva estética harajuku de Aya y solo Dios sabe qué pasaba por la cabeza de Aya al diseñar una sopa... dulce? ¿Quién sabe hasta qué punto estos elementos jugaron en su contra? En cuanto a su vestido, Aya se veía espectacular, de eso no hay duda. Me gustó el hecho de que usara un jumpsuit, que es algo tan característico de los años 70, pero desde el momento en que salió a la pasarela me di cuenta que traía la peluca incorrecta. Aya se defendió explicando que quería parecerse a Brigitte Bardot, quien obviamente fue la gran superestrella internacional en los años 60. ¿En serio la confusión de Aya merece ser castigada? Sí porque no es la primera vez que le pasa. Ya había cometido un error parecido en el episodio 3 de Bachelor, cuando nos dimos cuenta que no sabía la diferencia entre una persona que quiere llamar la atención, ponii, y una persona que es humbrosa o whiny. En este reto en específico, las reinas tenían que diseñar un atuendo, pero sus habilidades como costurera no están en tela de juicio. Su error es no saber utilizar Google y Wikipedia. ¿Por qué digo esto? Porque antes de entrar a la competencia, las reinas reciben una lista con los retos que van a enfrentar. Es decir, ya llegan a la competencia preparadas. Concuerdo con RuPaul. La edad no es excusa para no saber hacer bien tu trabajo. Como lo dijo Violet Chachki, reina fashionista y ganadora de la séptima temporada a los 22 años. Bueno, obviamente existe el internet, Ru. No sé si lo conozcas. Y a pesar de sus errores, Aya daba ternura. Y para muestra los mensajes de los fanáticos, quienes manifestaron su amor y apoyo a la reina de Brooklyn. Los aplausos, ya nadie se los quita. Aya no será la ganadora de All Star 3, pero definitivamente es la reina redimida de la temporada.